Qué tristes las aves Lamento del viento Parece que saben Lo que llevo dentro El sol se ha nublado El ciclón me arrastra ya solo me queda Este cielo negro No culpo a nadie labre mi desgracia traicioné de amores Y trampa en el fuego El tiempo no vuelve Y yo se rebelde Por eso el cabalgo El sendero negro Y seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco llora Tal vez es este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy me nota, yo no puedo culpar al destino y yo solita labré mi derrota. Yo que tuve un hogar verdadero, yo que tuve un cariño bonito, pero todo lo que tocó llora ha de ser esto orgullo maldito yo que siempre he vivido engañando yo tal vez el dolor se me nota yo no puedo culpar al destino yo solita labré mi derrota